Hay actitudes que separan más que la distancia. Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo. Solo depende en qué número estás en su lista de prioridades. Cuando alguien te quiere, se nota. Cuando no, se nota todavía más. Cuando alguien realmente espera estar a tu lado, se esfuerza demasiado, pero cuando no, se refleja en su actitud tan desganada, tan carente de entusiasmo, tan carente de convicción, y cuando notan que tú cambiaste, al final, se dan cuenta que tú te alejaste. Luego se preguntan ¿por qué eres así? Y es que es cierto, las actitudes separan más que la distancia, y a veces te cansas de estar detrás, luchando porque la otra persona se dé cuenta de tus esfuerzos, de tus detalles, y de tus ganas para que se dé cuenta de lo importante que es para ti. Y sin embargo, actúa indiferente. Como si no le importara que estés o no. Actitudes que duelen, cosas que confunden y orgullo que distancia, a veces nos hieren más con el escudo que con la lanza. A veces la actitud de la otra persona a fin de protegerse, lo que hace es lastimarte y en consecuencia alejarte de ella. Es como si se tratara de una profecía autocumplida, a veces la otra persona está tan llena de miedos, miedo a entregarse, miedo a amar, miedo a comprometerse, que su propia actitud logra ser profeta de su propio desastre. Otras veces simplemente asume que tú estarás a sus pies, que tú besas el suelo por el que pasa. Y finalmente, no se ocupa realmente en dedicarte tiempo. Su actitud es lo que hace que necesites un espacio diferente. Su actitud te convence de que necesitas a otra persona a tu lado. La gente notará los cambios en nuestra actitud hacia ellos, pero nunca notarán el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. Y es cierto, a veces te la pasas soportando muchas cosas, muchas ausencias prolongadas. Muchos tratos de segunda categoría, hasta que un día contextualmente dices, ya no más. De pronto, dejas de contestar llamadas, de pronto ya no estás para cualquiera. Lo sentimos, el número que has marcado no está disponible. Descuida, no perdiste, solo te confundiste creyendo que era la persona indicada te dieron alas, aún sabiendo que no volarían contigo. Abandonar a una persona que por su actitud te perdió, no es nada malo. No perdiste nada, te perdieron a ti, recuérdalo. Porque si tú amaste bien, amaste con ganas. Diste todo lo mejor de ti, te preocupaste por el otro, hiciste hasta lo que fuera porque funcionara. Tú no tienes por qué sentirte mal, porque las cosas hayan llegado hasta aquí. Una persona que sabe amar, no debe pedir perdón por la torpeza del otro, porque seamos honestos, hiciste todo lo que fuera posible, y es que a veces no es el amor que se termina, no es el amor el que se acaba. Es solo la paciencia que se te va, que se esfuma al ver que el otro no tiene interés en que estés o no aquí. Cuando ves que el otro no le pone las mismas ganas a la relación, eso jode mucho, te cala hasta los huesos. Si te sientes así, no está mal, tú no eres rara. Perdonaste y aguantaste hasta donde pudiste, pero cuando te cansaste decidiste dar la espalda y no volver más. Es así como funciona, si la otra persona no te quiere bien entonces para qué te quiere, si se va a quedar contigo que se quede bien, en tal caso mejor que no se quede. El chiste es verlo estar, y no verle nunca llegar. Y lo sé, aunque te vi muchas veces reír, en realidad te querías morir. Porque él no sentía lo mismo por ti, no te trataba con las mismas ganas que tú querías. Precisamente ahora sé que piensas en todo ello, y aunque con tu corazón jugó, no le debes guardar rencor, porque más temprano que tarde un nuevo amor llegaré. Y aunque con tu amor jugó, una nueva historia llegará para aliviar el dolor, y estarás muy bien conservando solo su adiós, porque estarás bien. Te fallaste mil veces por no fallarle a él para luego darte cuenta que le daban igual tenerte o no. No te lamentes más por lo que no supo quererte, y que con su actitud tus ganas de amar mataron, pero no te tomes esta decisión de aferrarte al dolor, de aferrarte a lo que alguna vez fue. Yo sé que lo malo de morirte de amor, es que no te mueres, pero te digo algo, lo que ellos no saben, es que deben tener cuidado a quien lastiman, no todo el mundo es reemplazable, y tú no eres reemplazable. Y cuando pregunte por ti, y me pregunte por cómo estás, yo le diré que tú estás bien, desde que se fue, que tú vives feliz, que no necesitas a los que restan, pero que valoras a los que suman, que desde que se marchó tú sonríes más, que desde que se fue, te vuelvo a ver reír, vivir para ti fue diferente desde que se marchó, desde que te dejó, desde que su actitud del amor por él murió. Que ya no lloras por las noches pensando descifrar el complejo rompecabezas, de su desamor. Que ya no pierdes los días llorando por las noches frías, y de sus caricias tan torpes y maldadas. Que ya no lloras por los días en que tuviste que desvelar sus mentiras, y toparte con la trágica de sus errores y con la falta de promesas que nunca se cumplían. Que ahora te veo más contenta, desde que él con su actitud, tus ganas de amarle, mató. Que ahora te veo más libre, volando con tus propias alas, desde que aquel con su indiferencia, tu vuelo trató de cortar. Que ahora te veo con más fuerzas, y que vives la vida diferente, que tu propia actitud hacia la vida es distinta, te ves con un semblante diferente, y que brillas con tu luz propia que la actitud de nadie quebranta tus ganas de estar parada, de respirar, de aspirar el aroma de las flores, de latir con cada rayo del sol, de sentir sobre tu piel el agua de los mares y las caricias de la arena. Hay actitudes que separan más que la distancia, y que su distancia no fue similar a su actitud, de siempre no tener tiempo para ti, de siempre actuar como si fueras infinita, y que tenerte sería amarrarte, que tenerte sería atraparte y abandonarte y, da y darse cuenta que podías volar, fue cuando te empezó a valorar, lo sé, te veo volar con más fuerza, con más ganas y me doy cuenta lo feliz que eres, porque aprendiste a quererte más, porque aprendiste que la actitud ajena, no define tu mundo, y no dice que tanto te puedes querer porque ahora aprendiste a encontrarte y a perdonarte por el daño que te hiciste al chocar con la indiferencia del otro. A veces perdonarse es la mejor manera de encontrarse y te has encontrado. Te veo de frente y siento lo que tú sientes, si es cierto. Lo que sentimos a veces nos acerca y nos aleja, así de irónica es la vida, pero qué importa si te veo con ganas de vivir. ¿Y qué importa si no te importa ya su adiós? Y a tu mente se olvidó del dolor que tu corazón experimentó, que el desamor por fin se marchó. Porque ciertas cosas están destinadas a ser, como ciertas cosas están destinadas a no ser. Si no pasa, también es una señal. Ahora, ahora quédate con quien te siga buscando y conquistando, aunque ya te tenga. Ya no busques a aquel que con su actitud, te alejó, déjale ganar, déjale que muera en un lugar lejos de tu amor, lejos de tus caricias, lejos de tus atenciones. Recuerda que tú no te mereces ser la indecisión de nadie, o te quieren con todo o con nada. No tengas miedo al cambio, quizás pierdas algo bueno, pero puedes ganar algo mejor. En serio te lo digo, ámate tanto a ti mismo, tanto, para darte cuenta cuando alguien no te quiere. Debes seguir adelante, aun pese a la indiferencia la mala actitud, pues renunciar a un amor cuya actitud es indiferente también es amor propio. Créeme que te mereces lo mejor, pues tú para mí, eres la manera más bella que tiene el mundo de decirme que la vida es bella. Vuela, no importa cómo te hayan tratado, no importa si no te quisieron bien, no tienes que gustar a todo el mundo, no todo el mundo tiene buen gusto. Hay tres cosas en la vida que tú nunca debes perder, tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser, y menos perderlo por la mala actitud de alguien que no te supo querer.